Hola a todos, yo soy Richie, yo soy Jeto y esto es Flow Tasters. Uh, uh. Aquí súper contentos de ver un nuevo video, reaccionar y analizar desde nuestro punto de vista como artistas, como publicistas. Eh, en este caso con la hermosa Dana Paola, pero antes cuéntales de ahí todo, quién es Richie y Jeto un poco. Bueno, antes para contarles más o menos que primero que se suscriban a este canal, eh, le den like a este video, comenten qué otros artistas les gustaría que reaccionáramos, qué canción, qué video quieren que analicemos desde la mente de los publicistas, de la mente de, de un dúo de artistas también que hacen y aman el reggaetón. Eh, Richie Jato, para que vayan al, a nuestro canal, toda la información va a estar acá, en, en el link, así que nada, vamos a empezar con Dana. ¿Te parece Richie? Vamos, unir. Esto se llama Contigo. Ok, ok, ok, ok. Me parece que está interesante. O sea, vemos cómo la cuarentena está explotando, como las diferentes formas de, de mostrar cómo se puede hacer un video eh, sin tener una locación, sin tener nada. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Richie? ¿Cómo lo ves hasta ahora? Eh, bueno, pues lo mismo, creo que... Todavía no me ha terminado de enamorar la canción, la verdad. Estoy como okay. en ese proceso de, de, de dejarme conquistar. Me parece que, que está correcta, que está bien, mm -hmm. pero no me ha enganchado. Esa, es la, Esa es la verdad. Cuenta, ¿tú qué tanto sabes de Dana Paola? Más o menos. La verdad, de Dana Paola eh, sé se, se muy poco. Okay. Eh, sé que es una artista mexicana, sí. eh, que también es actriz. Sí. Eh, pero realmente no conozco a fondo su carrera musical, bueno. eh, como, como sé que muchos sí la, la conocen. No, claro, aquí seguramente hay muchos fans de Dana Paola, así que la gente que quiera escribir en los comentarios y, dar, y mandarle Heita Richie, mándele Heita Richie. No, mentiras, mentiras. Eh, hablemos un poquito de Ana. Ana es un, una actriz y cantante, ella ha estado en el mundo del entretenimiento desde muy, muy chiquita. Estuvo en muchísimas novelas mexicanas y uh, ahorita está, o ya, no, ya creo que ya no está, pero hizo parte de una serie que se llama Elite, que está en Netflix. Y creo que eso también fue un catapultador para que la gente empezara a escuchar su música. Pero yo la verdad conocí a Dana fue por Oye Pablo, que también hizo mucha fuerza aquí en, aquí en Colombia. Eh, ahorita Dana cada, creo que cada vez más está exponiendo más mundialmente la última vez que la vi fue en, en los Spotify Awards. Pero nada, eh, vamos a seguir escuchando la canción para que digan. Yo quiero saber cómo le parece a Richie la música de Ana Paula. Aquí están escuchando a alguien que está escuchando a, a Ana por primera vez. ¿Cómo la ves? Okay. Eh, digamos que ya, ya es claro que la canción es Chicluda, el contigo... Obviamente se queda bastante porque, porque estamos súper memorables, súper catchy. Eh, veo que hay, hay varios como influenciadores que aparecen en, en, en el video. Eh, me parece chévere usar el recurso como el interfaz de, del computador con los videos de, como alojados en el computador. Uh -huh como muy, muy eh, del estilo de, de la cuarentena eh, sabes qué me pasa me pasa que te, siento que tiene un estilo muy similar a Gracie en, en, en ciertas okay. formas, en finales eh, como en ciertas entonaciones e inclusive mm. con la misma historia porque <risa> porque apareció Gracie porque apareció no pero antes de que apareciera Gracie pensé, ah sentía que ah, el estilo es de Gracie. Eh, y, si, y, y si me dices que ella, digamos que Dana es una actriz ya de muchos años en méxico hasta la historia es similar porque de ¿Sí? decir, tenía una historia de actuación amplia antes de volverse artista eh, para los, los que no que... hay, hay cortar un poquito para los que no saben Gracie fue muy famosa acá en Colombia por una novela, serie infantil que se llamaba Chica Vampiro, uh -huh. pero continúa muchacha. Dime, dime. Continúa, continúa, ¿qué, ¿qué es lo que estabas comentando? No, entonces eso me pareció como curioso, que tanto musicalmente como en su historia eh, siento que es como la Gracie Mexicana. <risa> <risa> No Ahora, le tiren mucho, claro, por favor, por favor no le tiren gente. Claro, claro, a, los a canceán, también quieran a, a, a <ríe> Sí, no, o sea, hablando de eso específicamente veo que hay muchísimas estrellas, así como, y muchos colombianos, muchísimos colombianos. Están Sebastián Yatra, Cali Dandy, eh, Gracie, y veo que también hay mucho, digamos, de, del entretenimiento en España que está Esther Esposito, que es una de, también de las actrices de Elite, seguramente son muy buenas amigas por esto, saluda la Índigo, y, um, y obviamente está gente influenciadores de influenciadores de, de México, que digamos son muy conocidos acá en Colombia como, como Lucito Comunica. Pero bueno, vamos a, a darle esto y escuchémosla ahí completa. Ok, vamos de una con esto. a Richie. ¿Qué te pareció lo malo, lo bueno y el aprendizaje? O sea, ¿qué te pareció lo malo del video, de la canción? ¿Cómo te pareció ver a Ana, Ana Paula? Les vamos, lo malo, ahí vamos eh, intercalado, ¿no? Lo malo, luego lo malo tú. Sí, dale, dale, que, dale. Sea. bueno. Lo malo. Eh, creo que lo malo es mmm, como que hay un momento en que la canción... O sea, creo que las canciones deben tener como... Tres componentes o tres ingredientes. Como lo que, eh, lo que llame la atención, como, como algo que llame la atención, eh, algo que cautive ya, o sea, como que no quede, que cautive, que, que pase la atención a la emoción y finalmente que remate. Y, okay. y que como, en fin, como un desenlace, un cuco, un, un, un detallito... Sonoro, que pues normalmente está en el coro, eh, que diga, bien, la canción eh, está redondita porque me, me, me cautiva, me emociona y Listo. termina bien. Okay. Siento okay, yo, que a la canción le faltan los dos últimos componentes. Ok. Es decir, yo creo que tú dijiste muy bien ahí, como que estoy de acuerdo con muchas cosas que lo que dijiste, entonces yo creo que voy directamente con lo bueno. Eh, para mí lo bueno es que esta canción veo que está hecha para la cuarentena. Sí. O sea, toda la letra, todo el contenido está hecho como para la cuarentena. Es una canción muy tierna, muy chicle, eso sí es pegadiza. Sí. Me parece que es muy pegadiza y me parece que, eh, que es muy chévere ver cómo Dana utiliza su, su poder de amigos y todo para, para poder, digamos, crear un video que no solo va a sentirse como que X para, para los espectadores, sino que los espectadores van a también querer seguir viendo quién va apareciendo. Esto nos pasó con el video reciente, me parece que, que está bien, que si la gente tiene amigos, recursos para que puedan aparecer influenciadores, artistas y sobre todo que aparezcan como en, el, en, en algo que, que no los vemos mucho, como bailar o molestar, me parece bien. ¿Cuál es tu aprendizaje Rich eh, bueno, mi aprendizaje es básicamente un poco lo que tú dices de, de la colaboración, de, de, de en serio como hacer partícipe a, las, a, a los amigos sin importar cuál sea su rol dentro de, de a los amigos, contactos, conocidos, eh, otros artistas dentro de los productos que uno va sacando, de las canciones que uno está trabajando en alguna, de alguna manera, eh, en el videoclip, eh, en la producción de la canción como tal, como que la colaboración siempre va a, ser, va a dar buenos resultados. Y, y pues Puerto Rico nos ha enseñado eso todo el tiempo eh, y, ahora, y acá ya se está adaptando desde ya hace unos años, pero todavía se puede mantener esa, esa dinámica. Y pues lo otro es lo de la canción, lo que tú dices, el hecho de que aprovechar un tema que es cuarentena y, y darle como una, eh, un viaje diferente a lo que uno esperaría. O sea, uno se imagina, la canción de cuarentena va a tratar sobre cómo superar esta etapa de pandemia y la vaina. Y, pero acá lo aborda desde un tema de, de si tuviera que te, vivir una cuarentena con alguien encerrada sería contigo. Entonces como que el mensaje se vuelve positivo y eso me parece también un buen aprendizaje. Sí, yo, yo creo que digamos para mí el aprendizaje, esto es eh, lo que hablamos, o sea, como digamos el hecho de que estamos encerrados no significa que la creatividad se acaba, sino que, es más, creo que eso hace que salgan nuevas ideas. Eh, esto pues eh, no es nada nuevo para, para mí, digamos, eh, ver cómo Temas que todo pasa alrededor de un computador. En este caso, un iPad que comenzó todo, todo pasa a través del iPad. Digamos, hay muchas películas como, si quieren ver, digamos, ejemplos de esto, creo que hay mucha influencia de una película que se llama Searching, donde todo pasa en una pantalla y hay gente que habla así, videollamadas, todo esto. Entonces, creo que lo, el aprendizaje es que cuando pasa algo como que nos priva a todos de hacer lo que seguramente esta canción ni siquiera existía. Pero cuando pasa algo como la cuarentena, pasa esta canción y llegan los creativos para decirle como que, mira, para esta tenemos una idea que, que vamos a pedir la ayuda de todos sus amigos y ellos seguramente van a estar ahí para todas. Entonces, yo creo que eso es. Y ya, algo que quieras decirle a los, a los espectadores que te están odiando por lo que dijiste de Ana Paola, no mentiras. A todos, a todos los fans de Ana Paola, con mucho cariño, y a los que también están conociendo a Ana Paola a través de este video. Eh, suscríbanse, coméntenos a quién quieren que reaccionemos, a qué tema, a qué artista y no olviden visitarnos en nuestro canal principal, Richie Jaito eh, y conocer y comentar y opinar sobre la música que estamos haciendo eh, con todo el cariño para ustedes. Eso. Toda la información está acá eh, en el video, así en el link, así que vayan eh, y nada. Nos vemos en el próximo capítulo de Flow Tasters. Eso es todo. Bye.